sin su luz Estoy yo sin tu amor Navegaré Sin rumbo Un muy bello jardín Tengo que abandonar ¿Te sientes bien tú? no habrá otro amor? La obra se grabó, la orquesta ya se fue, y yo Sí, el destino nos ha jugado mal esta vez Extrañaré tus besos, tus caricias, tus locuras y tus cuidados Pero aunque en cuerpo nos divide el mundo Me sentiré a salvo en tu corazón Y si te sientes bien No habrá otro amor La obra se grabó La orquesta ya se fue Y yo